...nuevamente con ustedes, tratando de compartir esta enseñanza gnóstica a través de antiguas historias que siempre dejan una enseñanza de vida que justamente nos ayuda a vivir mejor. Hoy quería hablarles a ustedes de una isla, de una isla de las emociones, donde vivían todas las emociones de este mundo, desde el amor hasta el odio. Un día en esta isla, el conocimiento llamó a reunión a sus habitantes. Una vez que llegaron, se podrían reunir. La última que llegó, como de costumbre, era la pereza. Dice, tengo un algo bastante doloroso de comunicarles. Esta isla se va a hundir en muy poco tiempo y todos van a desaparecer si no hacen algo para salir de acá. Todos dijeron, no puede ser, ¿cómo puede ser esto? Eh, la conciencia dijo, escuchemos el conocimiento, que él sabe. ¿Sí? Ciertamente, dice, ustedes harán lo que quieran, yo les aconsejo que se hagan barco, balsas o alguna cosa para alejarse de esta isla. Tú nos puedes ayudar, dijeron todos. Eh, yo con la previsión ya hice un avión y en estos momentos ya me voy para otra isla. Dicho esto, subió al avión, ya en él se había colado el miedo que como no es Onso, muy rápidamente se alejó de la isla. Todos se pusieron a trabajar en, en hacer balsas, en hacer barcos que los pudieran alejar de esa isla, menos uno, el amor, el amor estaba muy dolorido por este hundimiento, donde de esta isla donde él tantos momentos felices había vivido, se puso a recorrer la misma, ver sus árboles, las playas donde tan feliz había sido. Quizás pensó que el conocimiento se equivoque, esta isla no se hunda del todo, buscó lugares un poco más altos de la isla, porque esta poco a poco se empezaba hundir pero siempre tenía esperanza de que la isla se salvara, de que pudiera este, seguir viviendo en esa isla. Hasta que llegó el momento que ya prácticamente no quedaba tierra, sino una poca roca donde el conocimiento estaba. Y ahí, bueno, se alejó hacia la playa a ver si alguien lo llevaba, ya que no había podido construir nada. Iba a acercarse un barco de mucho con mucho lujo, y conoció que era la riqueza, la llamó riqueza, me puede llevar, dice, mira, voy muy cargado, dice, me va a ser totalmente imposible llegar además va conmigo el poder. Vio venir otro barco, muy bonito, lleno de mármoles, de cosas muy bonitas, y conoció que era la vanidad, entonces la llamó vanidad, vanidad. ¿Me puedes de llevar hacia otra isla? Mirá, estás muy sucio, vas a desentonar en mi barco. Además, voy con el orgullo y no va a ser conveniente. Dicho esto, la vanidad se alejó. Vio otro barco que se, que se acercaba, un barco todo de negro. Conoció que era la tristeza, entonces la llamó tristeza, tristeza. ¿Me puedes de llevar hacia otra isla? La tristeza lo miró dice mira estoy muy triste, prefiero estar solo, además viajo con el desaliento. Dicho esto, se alejó. El amor quedó ahí, esperando hundirse, hasta que vio un viejito que venía en un bote, se acercó y lo llamó. Y dijo, vení, yo te voy a llevar. Lo acercó este viejito hacia la otra isla. Cuando llegó ahí, se dio vuelta el amor para agradecerle y ya este viejito había desaparecido. Viste la conciencia, se dijo la conciencia, ¿sabes quién era ese viejito? Ese viejito era Dios. Dios es el único que salva el amor, porque Dios en es más mismo amor. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy.